Mi nombre es Arón Ramírez Bravo, Ingeniería de Ejecución Mecánica. Mi nombre es Daniela Concha, estoy matriculada en la carrera de Ingeniería Civil Química. Yo soy María Camila Martínez, Ingeniería en Construcción. Yo soy María Paz Muñoz Reyes, Ingeniería en Construcción. Mi nombre es Matías Edgardo Vargas Machuca, Ingeniería Civil Eléctrica. Me llamo Enrique Alejandro Legaros Paredes, la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Me llamo Carla Medel Montesino, yo me matriculé en Ingeniería Civil Industrial. Mi nombre es Gianluca Sichero Silva, mi carrera es Ingeniería Civil en Automatización. Mi nombre es Ángela Alarcón Fonseca y voy a estudiar Trabajo Social. Mi nombre es Brandon Andrés Fuentes Reyes, elegí la carrera de Ingeniero en Construcción. Yo me llamo Lady Faúndez Curín, la carrera que yo elegí es Contador, Público y Auditor. Mi nombre es Guillermo Chacón, yo elegí Ingeniería Civil en Informática. Me llamo Matías Saavedra, me matricula en Ingeniería Civil en Informática. Yo me llamo Benjamín Ignacio Muñoz Carpa, elegí la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica. esta universidad porque es una de las mejores en ingeniería y además porque está escrita la gratuidad. Porque es la única universidad de la región que es pública y estatal. Encontraba que era una universidad bastante completa para lo que yo buscaba. Y elegí esta universidad por su año de prestigio, por su excelencia académica, tanto profesores como funcionarios. En, bueno, a mí me gustan los campos que tiene y aparte el ambiente es súper se nota que es muy bueno. La elegí porque me gusta la carrera, la universidad y la fama que tiene, el valor que le gana a la gente igual. Por sus beneficios internos más que nada, por la acreditación de la carrera, por el prestigio que tiene más que nada la universidad. Gracias a los consejos que me dio un primo que es egresado ya, me dijo que esa era la mejor para el área en la que yo me quería enfocar. Y bueno, elegí esta universidad principalmente por la calidad, es muy buena en ingeniería, es estatal. Y elegí la Universidad del Bio, Bio porque por su prestigio con las ingenierías. Orgullo, muy contento y feliz por venir a dejar a estas dos niñas a la universidad. Emoción gigante también de estar pasando a otra etapa ya de la vida. Emoción, orgullo, satisfacción, ya que una etapa, ahora va por otra, así que, bueno, espero que el éxito lo acompañe nomás en esta universidad. Feliz, orgullosa de poder estar aquí con él. Feliz en realidad pues, de que esté el sobrino por acá y ojalá que le vaya bien. Bienvenido a mi universidad, hijo. Cualquier padre es un orgullo, cierto, de, de poder acceder a, a la educación superior. Una enorme satisfacción y un gran orgullo porque es la tercera hija que entra a la universidad. Así que, un gran orgullo. Me siento orgullosa por él, por sus logros. Muy feliz. Bueno, como mamá de Benjamín me siento orgullosa. Creo que es un sueño que él tenía desde hace mucho tiempo y lo ha logrado. Así es que estoy feliz. Me siento muy orgulloso de él. Eh, sabemos que va a tener un futuro muy bueno. Y muy contento de que haya quedado acá en nuestra universidad. Orgulloso, orgulloso de que sea un continuador de, de la misma Alma Mater. Yo también estudié acá hace muchos años ya y, y, y también me gustó recorrer la obra que hace mucho que no venía Así feliz verlo aquí, firmar ahí por nuestra universidad. Yo soy bebé